Hola mis hermanos de cristianos en la gloria de la fe que conquista. así aquí siempre donde la gloria y la honra, el poder al Señor. Otra emisión más aquí. El Señor nos habla a lo más profundo de nuestros corazones, como yo lo digo. Y, y esta semana el Señor nos habla de las maldiciones del adulterio. Esas maldiciones que mucha gente hoy está teniendo sus cuenticos por, uh, por afuera del hogar o están haciendo sus locuras, pero no saben las consecuencias. Y es por eso que el Señor nos trae esta semana esta palabra. Si la quieres compartir con alguien, bienvenido bienvenida para compartirla en el nombre poderoso de Jesús. Y esta palabra vamos a comenzar, eh, primer, hay como cinco puntos, si no estoy mal, sí, son cinco puntos que el Señor nos trae en esta semana para darle la gloria y la honra al Señor, para siempre exponer realmente ese pecado que debemos de, de, debe de ser liberada, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Y vamos a comenzar con la, el, el primer punto de esa maldición de adulterio y de la corrupción del alma, esa corrupción del alma que la vemos en, en Proverbios 6.32 rápidamente, que dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces una vez más, más el que, eh, el que comete adulterio es falso de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La persona que comete adulterio, Haya placer en ello, lo haya placer, es, creen que están bien, que, que, la están, que se creen los importantes en la parte de los hombres, como que se creen, bueno, estoy con cinco mujeres o dos mujeres, eh, déjame decirte, déjame darte una noticia, o oh, oh, aquellas mujeres, porque hoy, hoy en día es por los, dos, por los dos bandos, no estás haciendo lo correcto ante ah, del Señor. Y esto se debe a que un alma que se encuentra contaminada por la maldad, no va, a tener, no va a tener la presencia del Señor. Pero tú dices, pues estoy yendo a la iglesia, pero de todas maneras estoy con mis cositas del mundo. ¿Tú crees que al Señor le agrada eso? Él, él vomita a esas, personas, a esas personas que realmente son, esas, eh, son tibias. Entonces, sus pensamientos son insanos e incorrectos. Y en su interior hay una turbulencia de emociones que lo controlan. Son demonios realmente, una, un demonio de... De, de adulterio que te quiere, mejor dicho, atormentar, a a mirando la fotografía, diciéndote vete con la mujer, no, no te quieres únicamente con esta mujer o con este hombre, vete con otros hombres o con otras mujeres. Y, y, por ejemplo, hoy en día en redes sociales se ven cosas impresionantes como la mujer se ha desvalorizado, los hombres se han desvalorizado hasta la música. Una, un, una, un mensaje que, me, que, que recibí esta semana, que la fotografía no es únicamente visual, también es auditiva. Lo que escuchamos hoy en esa, en esa música del mundo es terrible. Cor corrompe el alma. ¿Qué es corromper el alma? Lo que nos dice Proverbios 6.32. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. Y el Señor me daba este, este punto, el Espíritu Santo. Que corrompe el alma tiene que ver con pudir, Destruir, dañar, atentar, trastornar la persona cuya alma se encuentra corrompida, jamás actúa de la manera correcta, sino que la maldad que, es, que se ha alojado en, en su interior es la, la que lo conduce a pecar. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que realmente, si estás a, a comentando, como haciendo adulterio, es una gracia de Dios, sé sincero con la persona que tú estás y, y, y realmente. No, eh, no de más, más pie de que tú te vayas en la eternidad, pero en el, en el lago de fuego Número dos, rápidamente, la, la ceguera espiritual. Esa es una otra maldición, la ceguera espiritual, una vez más. La primera, la corrupción del alma. La segunda, la ceguera espiritual. Proverbios 5.20 nos dice, ah, ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena? Y abrazas el seno de la extraña. Mira lo que nos dice esa palabra célebre. ¿Por qué andas? Lo dice el Señor. ¿Por qué andas con la, extra, con la extraña? Dios te de una mujer. Dios te de un hombre. Pero a veces hoy en día vemos que la gente quiere buscar una mujer, un hombre para estar viviendo por un tiempo y ya. No, para cambiar, como yo lo llamo, respetu eh, respetuosamente. Cambiar ese, eh, para calmar ese calentamiento global. No, realmente es Debes de tranquilizarte, Charlie. Como yo le digo, échate un baño de agua fría en el nombre poderoso de Jesús y calmas esas emociones que Dios te dará el momento, Dios te dará a esa mujer, Dios te dará a ese hombre para que realmente puedan ser un testimonio vivo y de poder porque los, por los frutos seremos conocidos. El adulterio siempre comienza como una, una aventura. Siempre comienza, no, que vamos a hacer aquello, que vamos a hacer a, a, a aquella a aquel otra cosa. Pero te digo una cosa. El adulterio no únicamente es cuando ya están teniendo, están teniendo relaciones. Cuando tú estás testeando con esa persona, cuando tú estás ya teniendo ese doble sentido en, a través de esas redes sociales, ahí ya comienza esa maldición del adulterio. Durante la primera etapa, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Todo parece ser de color de rosa. El cónyuge eh, llega a creer que ha conseguido aquello que realmente lo va a satisfacer. Una vez más creen que la persona que de pronto conocieron por Facebook o por esa red social va, va, va a ser la que va a estar por siempre con, con, con ellos, con él. No se conocen. Todo, todos por, ah, por chat o, si la ves, eh, o en el trabajo que hoy vemos que eh, personas salen con sus jefes o no sé. Vemos tantas cosas. que Esa es otra maldición de adulterio, la ceguera espiritual. No obstante, este pecado... Este pecado lo enseguece eh, y impide ver el grave error en el, en el que se encuentra. Entonces, a pesar que tú le puedes decir a esa persona que no comenta adulterio, que no haga esto, que, no, que, que realmente lo que está haciendo es que está, está, está corrompiendo su alma, está, cega, está cegando su vida eh, ante la presencia del Señor, no, eh, no hacer caso. Si esa persona reconoce realmente... Estás cometiendo algo mal o si de pronto se deja hablar y uno le dice mira lo que estás haciendo no es correcto ante los ojos de Dios eh, para Dios no es nada imposible Dios siempre está abierto con sus brazos abiertos diciéndonos bienvenido bienvenido a uh, casa y otro punto muy importante de la ceguera espiritual que aquí nos pone el Espíritu Santo la persona adúltera un punto muy importante siempre termina uh, perdiendo siempre todo va a comenzar bien todo las saliditas que nadie se va a dar cuenta, pero todo se va dando con el tiempo. En, eh, en un caso simple, de ser descubierto, uh, se pierde la confianza, y en un caso extremo, hasta la misma familia llega a perderse. se has visto que muchas personas, hombres o mujeres, que tratan de esconder una relación, pero con el tiempo se va? Uh, se va a enterar todo el mundo. Otro punto que nos pone el, el Señor, lo que comienza como un sim, uh, como un simple desliz o desahogo, uh, como muchos lo llaman, terminan llevándolos uh, demasiado lejos al punto de enredarlos en su propio pecado. Entonces tú, no únicamente tú te estás arrastrando a, a ti mismo, estás arrastrando a muchas personas que, que tú... Dices, no, eso es únicamente lo estoy haciendo yo. Estás arrastrando a, tú, a esa persona que estás cometiendo el adulterio, a, a tu familia, la vas a hacer infeliz. Entonces ese es el segundo punto, una vez más. La corrupción, la primera de, del alma, la ceguera espiritual. Otro punto muy importante que nos pone el Espíritu Santo. La fuga de bendiciones para la familia. Esto, esto es muy grave. Yo siempre hablo de lo espiritual. Proverbios capítulo 5 del versículo 15 al 17. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 5 del 15 al 17. Bebe el agua de tu misma cisterna y a los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los, uh, para la, los extraños contigo. Mira lo que nos dice, te lo repito. Bebe el agua de tu misma cisterna. Y los radables de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles. Y tus corrientes de, agu de aguas por las plazas. Sean para ti solo. Y no para los extraños contigo. Mira esta palabra que cuando el hombre o la mujer están en adulterio. Mira lo que nos pone el Espíritu Santo. Puntos importantes que nos da el Espíritu Santo en esta semana. Se crea una dis dis dis disfuncionalidad matrimonial. El tiempo que se, que se debe emplear entre los cónyuges y la familia se pierde y es así mis hermanos cristianos en la gloria, que un punto que nos pone el Espíritu Santo cuando comienza a jugarse las bendiciones tanto económicas como espirituales entonces si tú crees si, y, y estás viendo uy estoy comenta, comenta, uh, teniendo esa maldición de, del adulterio no está yendo económicamente bien la presencia del Espíritu Santo se alejó de ti bueno Dios te está diciendo Estoy, estoy hablando por medio de este video. Te estoy diciendo que dejes de pecar. Eso no me agrada a mí, me dice el Señor. Ah, en muchos casos las personas, mira lo que otro punto que nos pone, terminan ah, criando a hijos ajenos por, esta, por, este, por estas maldiciones eh, de adulterio, por las decisiones de sus adultos. Y abandonan las responsabilidades de su propia familia, ah, olvidando así el tan... Vali, va, valioso tesoro que el núcleo familiar representa para Dios que, que Jesús vino en un núcleo familiar Volvemos vemos hoy en día que oh, papás, mamás ya me cansé de ser papá, mamá, los dejo chao como que si nada punto, ya eh, vaya a vivir con otro y vos oh, vayas a vivir con otra y, y los niños para, para, hacer, para hacer un paquete de correr, uno para allá un día, un día para acá, yo te lo digo para allá. Un día para acá, yo te lo digo para acá. Entonces, esa es la fuga de bendiciones para la familia, como siempre. Yo siempre lo hablo en la parte espiritual. Cuando tú haces eso en la parte espiritual, hay un fracaso, un fracaso que realmente como hogar, como núcleo familiar, eh, está dañando muchas cosas. Y los afectados, ¿quiénes son? Aquellos pequeños, aquellos chicos que realmente están viendo y observando y escuchando lo que sus padres. Número cuatro, ok, ya entonces tuvimos la corrupción, uh, la ceguera, uh, la fuga de bendiciones para la familia. Número cuatro, Dios usará tu adulterio como castigo. Tú dirás, ¿cómo así? eres tan duro? No, es que el Señor, mira, tú estás haciendo adulterio y mira lo que nos dice Proverbios 22, 14. Nos dice, fuerza pues profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual el Señor estuviera airado caerá con ella. ¿Por qué te vas a meter en un hogar? ¿Por qué te vas a meter en un núcleo familiar donde hay felicidad y le estás dando y, le, y tú estás siendo un instrumento de Satanás? Y varón o mujer, ¿por qué estás dejando que aquella mujer extraña realmente entre o ese hombre a tu hogar y destruya lo que has construido por muchos años en el nombre poderoso de Jesús? El, el Señor te ha dado la sabiduría y no debe reprende, lucha a. Unge tu hogar, haz sus devocionales, ora todas las noches es que hay tentación en el nombre poderoso de Jesús. No reprendemos que no, no demonios, nada va a destruir los hogares de sus escogidos. En el nombre poderoso de Jesús, de los escogidos del Señor. Y un punto muy importante, y ya nos están diciendo aquí que debemos terminar rápidamente esta hermosa emisión, la infidelidad termina convirtiéndose en dolor y amargura, si tienes amargura y dolor. Esa es una de las causas. Entonces, lo que en un comienzo fue divertido, termina acarreando terriblemente consecuencias emocionales. Si ¿Sí ves, al comienzo tú eras toda feliz que salgamos, que al cine, que a comer, que todas escondidas. Pero con el tiempo va a haber amargura. Con el tiempo ya esa persona, como que ya no te va a agradar, te la vas a aborrecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere: destruir eh, tu propósito, destruir. Lo que realmente el enemigo, el enemigo quiere hacer es que, te, quiere confundirte, no quiere realmente que tú tengas ese gran hogar, ese gran propósito, esas grandes bendiciones. Una vez más, yo siempre lo hablo a la parte espiritual. Muchas de las personas que han experimentado el adulterio saben que lo que deja como resultado es una terrible sensación de vergüenza. Pero desafortunadamente hoy vemos, y se ve hasta en las noticias, redes sociales, a nadie le da vergüenza, ¿no? Ya, listo. Eh, te engañé y vamos con otro. Impresionante eso. Uh, para mujeres y para hombres. Esto es para los dos bandos. Eh, además de causar daños irreparables a la familia, lo que empieza mal termina. Y una cosa que nos pone el Espíritu Santo y toda relación que comienza basada en mentiras y engaños no tendrá un buen término, un buen final. Siempre va a haber algo que no va a cuadrar. Ese paso, ese rompecabezas, no va a cuadrar, porque si al comienzo comenzaste tratando de cuadrar ese paso o ese rompecabezas de una forma para que digan, no, no se van a dar de cuenta. Claro que se van a dar de cuenta. Y no va a terminar bien. No vas a encajar las fichas en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo se va a salir a la luz. Una relación como esta, todo lo, lo, eh, lo contrario, la usará como para demostrar a las personas su necedad. A nada se queda oculto. Entonces el Señor está diciendo... No cometas adulterio, te da una buena mujer, te da un buen hombre. Eh, sean obedientes, no miren esa tentación y ya en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. Siempre dale la gloria y la honra al Señor. Y eh, el número cuatro, no, no, dejes que eso salga, eh, no dejes que eso sea un motivo de que perder las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Siempre añora lo espiritual primero y después va a señorar lo, eh, porque lo, lo, lo demás, venga, pone añadidura, lo he aprendido en el nombre poderoso de Jesús. Precisamente, eh, para el número número 5, y ya el último punto, ya para ter ir terminando, el número 5 es perderlo todo, pero antes que vayamos al número 5, recordemos, las maldiciones del adulterio son la corrupción del alma, la ceguera espiritual, la fuga de bendiciones para la familia, número 4, Dios usará tu adulterio como castigo de mostrar a la gente. Eso no se debe hacer. Perderlo todo. Puntos muy importantes que pone en el Espíritu Santo. Nadie deja a un cónyuge por algo mejor, sino por algo más fácil. Eh, y en este punto, desde el inicio, desde el inicio de la infidelidad comienza con un deseo por llenar un vacío, que según la persona, su propia esposa o esposo no es capaz de llenar. Si tú sientes ese vacío, si tú sientes, hombre o mujer, si, si sientes en ese vacío, comienzan a, a hablar, comunicarse. Si tú dices, no, no me puedo comunicar, no, no me puedo expresar con mi esposa, entonces estoy diciendo, ¿qué está pasando ahí? está pasando? Usted debe ver una comunicación. Ve con tu líder, con tu pastor, que, que sea de una sana doctrina. Ve con un, un psicólogo cristiano que va a decir todo basado en la palabra. Porque hoy día la, no es por discriminar, desamilitar a los psicólogos, algunos psicólogos no, lo primero que dicen divorcio en sí, cada uno por su lado, no, eso es lo, lo, lo que el Señor no quiere y lo que estábamos hablando. Tú no quieres esas maldiciones, tú quieres siempre ser orientado por el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Eh, otro punto que nos pone el Señor, lo más triste es cuando, cuando luego de perderlo, toda a causa de la infidelidad, el cónyuge termina para darse cuenta muy tarde de todo el año de sus acciones que causaron. Desafortunadamente, ya que cuando comenzó, ahí sí comienza el arrepentimiento, a llorar, lágrimas, como yo le digo, lágrimas de cocodrilo y que perdóneme, no sé qué. Y para ganar la confianza de esa mujer, o de ese hombre, que fue herido por tu adulterio, ¿qué pasa ahí? Dile al Señor, dicho fortaleza, Dile al Señor que te quiera. y pide al Señor que te perdone por lo que hiciste no te estoy, no estoy, estoy juzgando. No te estoy, estoy juzgando. Pero lo peor que tú le puedes hacer a un hombre o a una mujer, ya en una unión, es engañar con otra mujer por algo, por una aventura. O, perdona cómo te lo voy a decir, por 15 minutos de placer. Esos 15 minutos de placer no valen la pena. Más bien que esos, esos 15 minutos de placer son 15 años y mucho más de un hogar de altibajo. De, de un matrimonio que van a excluir cosas hermosas, no únicamente eh, en la parte de como hogar, sino también en la intimidad, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor le habla la sexualidad en el matrimonio, un hombre y una mujer, no un hombre con hombre y una mujer con una mujer, no, un hombre con una mujer y una mujer con un hombre. Eso es lo que ha estipulado el Señor. Entonces te invito ya para ir terminando, hay daños irreparables, irre irreparables son los matrimonios aún dentro del, del pueblo cristiano, y se ve demasiado, están mucho destruyendo, especialmente en esta pandemia. La gente no se soporta, eh, ya que ya la gente está conviviendo más en sus hogares, no se soportan. Entonces yo digo, si se casaron y se decían que se iban a dar a un, a un amor eterno, y que y, te acuerdas cuando tú le decías, yo te voy a soportar como tú eres, tú no sé qué. Y ya cuando estás en el momento, no, que no te, no, no, ya no te voy a aguantar, no, eso, eso no es así. El Señor quiere realmente que los dos estén comunicados con Él. Y cuando están comunicados con Él, te lo digo: no va a haber demonios, no va a haber brujo, no va a haber nada de las tinieblas que los pueda separar, porque la presencia del Señor va a estar en ese lugar. Relaciones que una vez se prometieron que uh, por causa de una infidelidad y que terminaron en divorcio, una vez más, no le agrada al Señor. Eh, no votes a la basura aquello que un día fue lo mejor, la, la mejor decisión de tu vida. Dios te dio esa bendición, esa mujer o ese hombre. No la votes a la basura. No votes a esos hijos. No los mandes con otro hombre. Yo no estoy diciendo que de pronto ese hombre los va a tratar mal. No, los puede tratar mejor que tú. Pero reconozcamos que, si lo, eh, que las personas que hicieron esos errores, eh, bueno, y, y si conoces de Cristo, a enmendar esos errores. No estoy diciendo si antes lo conocías si y no, listo, no. Sigue enmendando los errores. Como hiciste en el pasado, que cometimos en el pasado. En el poderoso de Jesucristo. No destruyas tu matrimonio. Riga cada día ese jardín y verás que vas a cosechar la mejor, los mejores años al lado de la persona que un día uh, dijiste amar. ¿Recuerdas cuando Tú, si te gustan las plantas, tú riegas esa, esa, esa plantita. esta plantita, a, a mí me encantan las plantas. Uh, y, y tú les echas agüita, las conscientes. O si tienes un, voy a hacer una comparación que, pues, no viene al sentido, pero, o tienes un carro y lo limpias, y, o, o tu teléfono lo mantienes organizado. ¿ok? A esa persona, hombre o mujer, dale esos detalles. y le te amo, te quiero. Eres muy especial. Gracias por, por ser tolerante conmigo. Y tengan esa comunicación. Y pídele al Señor que te dé sabiduría al hablar. Pídele al Señor que esos pensamientos sean positivos, palabras que sean de bendición o no de maldición. No podemos adorar ni, eh, ni maldecir con estos mismos labios Entonces, mucho cuidado. Aprecias, aprecia la bendición que te ha dado el Señor. Esa mujer o ese hombre. Y mis hermanos, eh, estas son cinco puntos de aquellas maldiciones de adulterio. Así que si tú ves alguna de ellas en ti, mucho cuidado. El Señor te está llamando la atención, está diciendo, mucho cuidado, lo a adulterar, no te dejes tentar. Tú estás en mi cobertura, dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te invito a que oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y poder, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso, Señor. Te damos gloria y honra y poder, amado Señor. Amado Señor, yo te pido por los hogares, Señor, por las familias, amado Señor, por todas las tentaciones que ha querido poner Satanás, el enemigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, salen de esas vidas, Señor. Se va todo adulterio, toda fornicación, Padre Celestial. Aquellos hombres que, que están siendo tentados o esas mujeres, Señor, están siendo tentados por Satanás, poniendo instrumentos, Señor, para, para destruir sus hogares se destruye, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido por cada uno de mis hermanas, de ser mis hermanos, Señor, que sean excluyendo tu palabra, Señor, teniendo, teniendo esas oraciones devocionales, Señor, como pareja, Señor, Padre Celestial y Padre Celestial, y teniendo esos hogares en el nombre de Jesús, Señor, Padre Amado. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias por nuestras esposas, Señor, aquellas mujeres que tienen sus esposos Señor, en eh, sus ministerios grandes y poderosos, Señor, respálalos Señor, y que sean como siempre son tus Tú nos dices en tu palabra que por los frutos seremos, por los hijos y por esos frutos cada día nos estamos haciendo conocer. para el nombre de tu gloria, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos de aquí, La Fe que Conquista, esta ha sido otra misión aquí. Y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, también por seguirnos por el canal de YouTube. Uh, síguenos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte tus videos, dile a tus amigos, eh, comparte estas buenas nuevas de Reino en los Cielos. No es para nosotros, es para ti o para tu compañero para tu compañera o para un amigo de trabajo o un familiar. Y de pronto esa palabra no es para ti, sino para alguno de ellos. Entonces, sé ese buen eh, evangelista. Ese buen evangelista es compartiendo la palabra de Dios y haciendo discípulos para el reino de los cielos. Bendiciones y nos veremos en otra próxima emisión aquí en la Conquista. Bendiciones.